todos y todos, gracias por estar aquí. Yo soy Ricardo García y estoy aquí con un plan para recordarte tu propósito divino, por supuesto. Mi misión con este canal es presentarte contenido con los temas de interés que nos permitan reflexionar, investigar y sobre todo integrar el conocimiento y hacerlo experiencia para seguir conectados al bienestar, a la espiritualidad y la expansión de conciencia. Y hoy aquí te propongo un viaje para abrirnos a una nueva dimensión y a vibrar alto con herramientas que nos trae mi invitado de lujo que tengo en el día de hoy. Pero antes te quiero recordar, suscríbete a mi canal y por supuesto activa la campana de notificaciones y así, mira, vamos a estar súper conectados cuando semanalmente te traiga contenido especialmente para ti. Ahora bien, ¿alguna vez te has preguntado por qué no puedes deshacerte de las creencias negativas que pareciera mantenerte o mantenerte pegada, pegadas a ti? ¿Quieres deshacerte de tus creencias pero aún cuando lo intentas pareciera que hay otras creencias viejas que realmente nunca se alejan? ¿Alguna vez has retrocedido en una decisión porque tu intuición te decía que no era la mejor y una vocecita o la escorazonada te decía que todo estaría bien? <ríe> bueno, la mente del ser humano ha sido siempre y será un terreno desconocido, un rincón inaccesible que guarda importantes secretos sobre nuestra propia identidad. En términos más técnicos, el subconsciente hace referencia a aquello que se encuentra por debajo del umbral de la conciencia, esa parte racional, lógica, analítica del intelecto. Ese estado de conciencia recibe constantemente todo tipo de información a través de los cinco sentidos para después analizarla y actuar en consecuencia. Hoy voy a conversar con el experto. En el proceso de reprogramación de nuestra mente subconsciente y conversaremos sobre: ¿puede ser el subconsciente mi amigo o mi enemigo para mi sanación? Mi invitado eh, es un lujo tenerlo. Tras haberse dedicado durante más de 25 años al mundo empresarial, a la dirección de empresas y a la docencia universitaria, en el año 2009 decidió cambiar radicalmente de profesión para convertirse en un profesional. De su propia felicidad. Qué cosa tan maravillosa. Dejó atrás una posición acomodada y muy bien remunerada, así como todos sus estudios universitarios de posgrado, para dedicarse a investigar el mundo energético en el que vivimos y, más concretamente, la mente y el subconsciente. Su misión, como él dice, es transformar el mundo por medio de ayudar a las personas a desarrollar todo su potencial. De hecho, su profesión en la actualidad es ser feliz y ayudar a los demás a a que también no sea, y estamos abiertos a recibir todo eso. Es escritor de muchos libros de desarrollo personal, espiritualidad, y además de todo, es el creador de este extraordinario método Integra, donde nos brinda una metodología de transformación a nivel subconsciente que permite acceder a lo más profundo de nuestra mente para extraer todo nuestro potencial de forma fácil, rápida y sin sufrimiento. Sin más, por supuesto, bienvenido. Gracias por aceptar mi invitación, mi hermano Ricardo Aris, Aries, y aquí yo lo pronuncio en inglés. ¿Cómo estás Ricardo? Pues muy bien, muchas gracias por invitarme y estoy encantado de compartir aquí contigo y con toda tu audiencia estos minutos que, que vamos a poder saborear. Claro, mira, de verdad, muchísimas gracias, como te lo dije, es un honor para mí tenerte y contar con, como digo, el papá de los helados en este tema del subconsciente. Y ya para, para arrancar, porque leyendo, investigando tantas cosas que tienes escritas, tantos libros maravillosos que tienes, pero mira, yo tengo esta herramienta que es súper poderosa, además la recomiendo porque eh, nos, nos convierte en los poseedores de la felicidad de la que él tanto habla. Y yo quiero preguntarte, Ricardo, de, de entrada para que la audiencia de repente se ponga a tono y comencemos a, a, a indagar en, ese, en esa caja de los deseos, como se le llama el subconsciente. ¿Qué es el subconsciente? Y allí está la felicidad que tanto buscamos, acaso. Pues mira, nosotros a, a nivel de nuestra mente tenemos dos partes totalmente diferenciadas. Nuestra mente consciente, es decir, todo eso que pasa por nuestro pensamiento, y nuestra mente subconsciente, todo aquello que nosotros hacemos, todas las reacciones que tenemos, todas las decisiones que tomamos, etc., que no pasan previamente por nuestro pensamiento. Pues eh, las emociones con las que nosotros en, nos conectamos en cada momento, las reacciones que tenemos delante de cada situación que estamos viviendo, los hábitos que nosotros tenemos, todo esto son respuestas que nosotros hacemos sin pensar. Todo eso viene de nuestro subconsciente. Ahí es donde está la clave de cómo nosotros somos, de nuestra personalidad, de nuestra vida de alcanzar o no alcanzar las metas, de tener determinación o no tenerla, de tener la constancia para lograr lo que perseguimos o no, del carácter que nosotros tenemos, ahí es donde está la clave de nuestra personalidad. Es donde realmente tenemos que pues, acceder si queremos cambiar algo que no nos gusta o si queremos lograr metas distintas a las que venimos logrando. Y, te, o sea... Después, y esta es una pregunta ya personal, Ricardo, porque eh, después de tener toda una carrera, una vida también hecha, o sea, lo que se supone que es la eterna felicidad, dejas todo para enrumbarte en este camino, para, dar la, para prestar un servicio a la humanidad, para que, primero, para, para sanar tú, me imagino, primero tu sanación personal y después sanar al mundo. ¿Cómo fue ese proceso, si se puede saber? Pues la verdad es que yo siempre durante toda mi vida había hecho cambios importantes, cambios radicales. Soy un apasionado del cambio. Okay. <ríe> yo, yo soy eh, una persona feliz en las circunstancias actuales que nos están obligando a cambiar, ¿no? Que el mundo cambia y nosotros también tenemos que cambiar. Eh, tenemos la suerte, la fortuna de que podemos vivir distintas vidas en una. Exacto. Hace unos cuantos años eso era imposible, ¿no? era impensable. Eh, cambiar de profesión era impensable, cambiar de lugar de residencia, ahora todo es posible, ahora tenemos todas las posibilidades y evidentemente, pues eh, dentro de ese mundo de posibilidades, en su día, tomé, como, como bien decías al principio, en el año 2009 decidí cambiar radicalmente mi vida, cambiar radicalmente de profesión, dejar el mundo de la empresa para dedicarme a mi propia felicidad y a investigar y profundizar y conocer más respecto de por qué las personas somos felices o no lo somos delante de unas mismas circunstancias. ¿no? Hay personas que dan lo mejor de sí mismo y son capaces de crecerse ante la adversidad y hay personas que hacen lo contrario, ¿no? que se vienen abajo y se hunden delante de esa misma adversidad. Pues bien, la clave de eso está en nosotros, no está fuera. No son las circunstancias externas las que nos obligan a vivir de una determinada manera, sino que somos nosotros los que internamente elegimos el modo que tenemos de vivir. Lo que pasa es que esa lección la hacemos de forma inconsciente. No estamos eligiendo conscientemente nuestra actuación o nuestra actitud delante de esas circunstancias, sino que simplemente nos dejamos llevar en base a la programación que nosotros tenemos dentro. Entonces, si nosotros tenemos dentro una programación que nos lleva a tener ilusión, confianza y optimismo delante de esas adversidades, pues bien, nos vamos a crecer y vamos a disfrutar delante de esa situación. En cambio, si nuestra programación nos lleva a conectar con lo contrario, conectar con la pérdida, conectar con la inseguridad, conectar con, con el miedo, lo que vamos a hacer es bloquearnos y no vamos a ser capaces de poder sacar lo mejor de nosotros mismos ahí mismo, en esa circunstancia, y evidentemente no lo vamos a disfrutar. La clave siempre está dentro de nosotros, en, en nuestro subconsciente. Y por eso cuando decidí cambiar de vida, cuando decidí que mi profesión pasaba a ser la de ser feliz, todo mi enfoque, fue en conocer y en profundizar en esa parte de nuestra mente, el subconsciente, que es el que nos lleva realmente a ser felices o a no serlo. Es el que realmente hace que nosotros nos mantengamos en ese estado de paz y de plenitud o nos lleva a todo lo contrario, ¿no? nos lleva a vivir en el miedo, el desorden y la incoherencia interior. Claro, porque ahí está la caja de las creencias, ¿no? ahí están todas las creencias incluso de, de esta vida y de vidas pasadas. ¿Es así? En efecto, las creencias es una de las de las piezas, ¿no? uno de los elementos que nosotros tenemos a nivel del subconsciente que nos llevan a actuar y a responder de una manera o de otra. Y ahí dentro tenemos pues, creencias que se han generado en distintos momentos de nuestra vida y de nuestra historia incluso. En, en, esa, en ese puzzle que tenemos que, que conforme nos, conforma nuestro subconsciente, tenemos distintos elementos, pero evidentemente uno de los más importantes es este, el de las creencias. Lo que pensamos de nosotros mismos, lo que pensamos de los demás, lo que pensamos de lo que es el mundo. Y no pensar a nivel de pensamiento, sino lo que creemos internamente que nosotros somos, de lo que somos capaces y cómo tenemos que responder delante de cada una de las circunstancias que nos encontramos. Y creencias que ni siquiera son nuestras muchas veces, o sea, la mayoría de las veces ni siquiera son nuestras, son implantadas por nuestros padres, por la sociedad, por todo, por todo lo que está afuera, y que normalmente tú decías, bueno, si yo me voy adentro a limpiarme o a, o a remover todas esas cosas para ser feliz, trato de hacerlo lo más sencillo para que la audiencia lo pueda entender. Yo, yo siempre digo que a mí me gusta que la señora del café entienda lo que estamos conversando. ¿Cómo puedo yo acceder al subconsciente? de una forma sencilla, de una forma simple, para poder limpiar todo, o comenzar a limpiar todo, toda esa cosa que me está haciendo daño? Mira, para poder acceder al subconsciente y sobre todo gestionarlo, que es la parte realmente más importante, el conocimiento nos puede servir de muy poco si no lo sabemos aplicar, ¿no? si no lo sabemos utilizar. pues bien para acceder al, al subconsciente, eh, el camino más sencillo es el test muscular, que es la capacidad que nosotros tenemos a través de observar las respuestas en nuestros músculos, eh, cada vez que nuestro subconsciente recibe un estímulo. Un estímulo es una afirmación, un estímulo es una pregunta, un estímulo es un pensamiento, un estímulo es una emoción o cualquier otro estímulo que nosotros queramos. ¿vale? De todo, absolutamente todo, lo que nosotros nos encontramos son estímulos que nuestro subconsciente interpreta y si encuentra coherencia entre lo que nosotros tenemos internamente, y el estímulo que estamos encontrando en nuestro camino, pues genera una respuesta. Si encuentra incoherencia, genera una respuesta totalmente distinta. Para que nos hagamos una idea, lo que hacemos a través del test muscular es lo mismo que se hace con el polígrafo, la máquina de la verdad, que te hacen preguntas y en función de las respuestas, si hay coherencia entre lo que tú internamente tienes de programación y la respuesta que estás dando, pues generas una respuesta que el polígrafo la mide de, un, de una manera. Claro. Si tú estás diciendo algo que tu subconsciente no se cree, genera incoherencia y la respuesta que se mide en el polígrafo es diferente. Pues bien, nosotros a nivel de los músculos también podemos medir esas diferencias. Y se genera tensión muscular o debilidad muscular en función de que haya coherencia o no la haya. Cuando encontramos la coherencia con el estímulo, genera eh, fuerza, genera tensión en los músculos cuando encontramos que no hay coherencia entre el estímulo y nuestra programación interior, genera debilidad. Si nosotros sabemos utilizar cualquier test muscular, es decir, medir esa diferencia de sí si y no en cualquier músculo de nuestro cuerpo, ya tenemos una puerta para poderle preguntar. A partir de ahí tendremos que saber qué es lo que hay que preguntar, tendremos que saber qué hacer con la información que nos dé. Eh, evidentemente, esos son elementos adicionales que vas a tener que utilizar. Pero el claro. primer paso es este, saberle preguntar, ¿no? Déjame que te ponga un ejemplo de un test muscular. Por pero... favor, mira, y, y, ajá, eso, y pero siempre dice la verdad, Ricardo. O sea, siempre el subconsciente te va a decir la verdad. Mira, piensa que el subconsciente no tiene la capacidad de mentir. Nuestro subconsciente no interpreta. La reacción, la reacción. Simplemente es, es mecánico, es, es un autómata y genera reacción ante el estímulo, pero de forma automática. Él busca la programación que tenemos y si hay coherencia con lo que estamos viviendo, genera una respuesta, genera un impulso electromagnético que recorre el cuerpo y que cuando llega a los músculos genera esa tensión muscular. Y que cuando no encuentra esa coherencia genera lo contrario. Entonces, él no interpreta y dice, no, voy a Reacciones. hacer esto porque en base a esto voy a obtener esta otra respuesta. No, directamente genera la respuesta de forma automática. Es evidente que si nosotros a través de nuestro pensamiento empezamos a dudar de o empezamos a condicionar esas respuestas, podemos introducir algún elemento de distorsión, pero si dejamos que nuestro subconsciente nos dé respuesta y estamos abiertos a la respuesta que nos dé, no hay ningún conflicto, siempre nos dice la verdad, siempre nos dice la respuesta en base a la información que tiene interiorizada. Ahora muéstrame el ejemplo que me vas a mostrar. <risa> muy bien. Un test muscular muy sencillo. Lo podemos hacer con, con los dedos de una mano. Entonces, con una mano hacemos un aro, y si yo meto el dedo índice de la otra mano dentro de este aro, este aro lo tengo en tensión, pongo una determinada algún un pensamiento, alguna afirmación. Por ejemplo, yo digo me llamo Ricardo, intento sacar el dedo este, y como hay tensión y mi nombre es Ricardo. El, el aro este no se rompe. En me cambio, llamo, si hago lo mismo, Ricardo. si yo hago, hago este mismo movimiento, habiendo hecho una afirmación diferente, por ejemplo, digo, me llamo María, haciendo exactamente lo mismo, poniendo la misma me fuerza, llamo. ese aro se rompe con facilidad. Me llamo Luisa. Mira, pero fíjate que, eh, porque como somos seres humanos, irracionales, ¿eh? Eh, ...mientras más difícil parece que fuera mucho mejor... ...y las cosas más sencillas es lo que nos complica la vida. Bueno, yo, yo siempre pienso que, que tenemos que encontrar... ...los caminos fáciles y rápidos y sencillos... Eh, ...en la vida podemos ir de muchas maneras... ...para desplazarnos, yo qué sé, ahora yo estoy en Suiza... ...para ir desde Suiza hasta Nueva York que estás tú... ...yo podría ir caminando desde aquí hasta Finisterre en España... Y después coger un barquito e irme navegando con un barquito velero. Evidentemente, eso me va a costar mucho más que si pues, voy, tomo un avión voy desde directo. aquí y llego hasta, hasta Nueva York, hasta Es evidente que el tiempo que voy a tardar, el esfuerzo, la energía que voy a tener que dedicar es totalmente diferente. Nos pasa lo mismo en todo, en la vida y sobre todo también cuando hablamos de, del subconsciente, de la transformación, es exactamente lo mismo. Tenemos caminos que son dolorosos que te llevan pues por un largo proceso, que te llevan a revivir momentos del pasado, a meter el dedo en la llaga y a sufrir, y que eso se alarga durante meses o incluso años, y tenemos caminos que nos permiten hacerlo de forma fácil y de forma rápida. Por ejemplo, sí. podemos deshacernos de un bloqueo emocional en cuestión de unos, nada, de dos, tres minutos. Podemos grabar, interiorizar una creencia en cuestión de unos segundos. Claro, también tenemos caminos que nos permiten hacer eso, pues de forma lenta y durante mucho tiempo, ¿no? Tradicional, ¿no? siempre habrás claro. oído de que no, para cambiar un hábito tienes que estar durante 21 días como Exacto. mínimo. Bueno, ese es el camino tradicional de aprendizaje y de interiorización que tenemos. Eso fue Creo. lo que me encantó, de. perdón que te interrumpa, pero lo tengo que decir. Eso fue lo que me encantó de esta cosa que tengo aquí maravillosa. que, o sea, que desmonta toda esa creencia de que tienes que hacer esto de tal manera... Y no, pues, no necesariamente tiene que ser así. Bueno, esos caminos son los tradicionales. Exacto. Son caminos que pues, eh, nos los han dicho, nos los han mostrado hace más de Difusión, 50, ¿eh? 60, 70 años, que están basados en los modelos de aprendizaje tradicional. De memorización tradicional, cuando vamos sí. a la escuela, aprendemos en base a la repetición. Cuando vamos a aprender a manejar el auto, aprendemos en base a la repetición. Vas a aprender a jugar a golf y aprendes en base a la repetición. Bien, el camino de la repetición es el que tradicionalmente se ha utilizado para interiorizar memorias. Y dentro de esas memorias están también las memorias que tenemos a nivel del subconsciente, es decir, las creencias. Pero, ¿qué ocurre? Que afortunadamente la ciencia nos ha mostrado caminos totalmente distintos en los últimos años y que podemos grabar creencias en cuestión de unos segundos, que podemos cambiar un hábito en cuestión de nada, de media hora, a una hora. Es decir, que nosotros tenemos la capacidad y la plasticidad de cambiar nuestras programaciones para generar esos resultados de una forma muchísimo más rápida que los caminos tradicionales. Claro. Para hacerte para hacer un símil muy simple, no hace 50, 60, 70 años los autos que teníamos evidentemente nos permitían movernos ¿m? y podíamos conducirlos. los autos que tenemos ahora el más barato que te puedas encontrar tiene un nivel de prestaciones muchísimo más elevado que cualquiera de esos autos de hace 50 o 60 años Exacto. nos pasa exactamente lo mismo en el mundo de la transformación cuando utilizamos caminos tradicionales de estos que vienen desde hace muchísimo tiempo que utilizan conocimientos de aquel entonces que no quiero decir que estén mal sino que simplemente claro. son conocimientos que había en aquel entonces pues evidentemente son totalmente distintos de los caminos modernos que actualmente tenemos, que nos permiten hacer transformaciones de forma mucho más rápida y claro. sin sufrir, y de forma mucho más segura y sin tener pues, eh, efectos colaterales como muchos otros caminos tienen. ¿no? Sí. Afortunadamente la vida está cambiando y está cambiando para todos y en todos los ámbitos. Si lo sabemos aprovechar, pues lo podemos disfrutar. Mire, tú dices algo eh, que... No te quise interrumpir algo que dices en, en tu libro. dice Siempre he sido una persona eminentemente práctica. En el método Integra, que ya vamos a entrar en profundidad allí, se ha enfocado en la obtención de este resultado de un modo fiable, fácil, rápido y sin sufrimiento. ¿Qué pasa? Que muchas de las metodologías antiguas, o, o como hablamos anteriormente, dicen, bueno, el sufrimiento es opcional, pero sí tienes que pasar por el dolor, porque es necesario pasar por el dolor, porque están todas las creencias infundadas. Entonces Eso te produce mucho miedo, porque... Tú dices, yo no me quiero enfocar, reencontrar con ese niño perdido que está dentro de mí, que está sufriendo. Entonces, eso te, te, te genera angustia, te genera ansiedad, te, te genera preocupación y, y, y paralizas el proceso de transformación. Paralizas tu proceso de autosanación porque ya cuando te dice te vas a encontrar con esto, o sea, ahí te vas a encontrar con el loco. El, el loco te va a hacer daño y te va a remover entonces vas a llorar y te vas a volver loco y entonces vas a sol... Entonces, te paraliza, porque el miedo te paraliza. Y eso lo lo, dices, lo tocas acá de una forma muy sencilla. Afortunadamente hay muchos caminos. Y ese camino del sufrimiento, ese camino del conocer el por qué estamos donde estamos, pues, eh, bueno, es un camino que yo creo que tiene los días contados, porque, porque no genera una transformación directamente y además abre muchas otras eh, fuentes de conflicto. ¿no? El hecho de conocer sí. según qué informaciones al mismo tiempo te está abriendo eh, la generación de otras memorias que también tienen sus efectos negativos. Entonces, bueno, yo personalmente no me gusta sufrir y como bien leías ahí, soy una persona muy práctica, siempre lo he sido y lo voy a seguir siendo. Yo todo aquello que no me aporta para la solución prefiero eliminarlo. Y si puedo elegir entre un camino que me permite cambiar de forma rápida y fácil, y sin tener que sufrir, y un camino en el que tenga que sufrir, o que sea lento, o que requiera mucho esfuerzo, pues yo personalmente me quedo con el fácil, rápido, y no sin Fácil. No, yo también, entonces, yo, yo me anoto ahí, yo, yo soy práctico, igualito. Claro, o sea, es que, bueno, pero hay gente que le gusta eh, saber el porqué. De hecho, esas creencias que se nos han venido poniendo eh, de forma generalizada durante muchísimos años, por parte del mundo de la psicología, especialmente... Exacto de que cambiar es muy difícil, de que para cambiar hay que sufrir, como bien dices, o como mínimo pasar por un proceso doloroso, proceso pues de eh, hace, que, hace que muchas personas ni siquiera se quieran dar la oportunidad o estén abiertas a darse la oportunidad de poder cambiar de forma fácil y de forma rápida. Y, y es un, son creencias limitantes, tremendas, sobre todo que afectan a los propios profesionales del mundo de la salud mental. Sí. Es decir, a ese colectivo que han estado formados con unas creencias durante muchos años de carrera, que todo el enfoque es directamente hacia encontrar el por qué la persona está como está y no a solucionar el problema, sino simplemente basado en que el entendimiento del por qué estás como estás va a generar automáticamente y de forma espontánea una transformación, que no es cierto, que no se da en la mayoría de casos. Pues bueno, esas creencias son una limitación importante para poder hacer esos cambios, para poder abrirse a la posibilidad de experimentar y de cambiar. Claro. Eh, afortunadamente, hay muchísimos profesionales, cada vez más, de hecho, a los cursos de Metro Integra vienen cada vez más eh, psicólogos, psiquiatras, médicos, que, que realmente están abiertos a pues, nuevas formas de hacer, entendiendo que si podemos ayudar a la gente a que cambie de forma fácil y rápida, pues ¿para qué vamos a estarnos sí, sí. llevando por caminos de tortura, ¿no? por caminos dolorosos sí. y para qué vamos a alargar los procesos inútilmente? Claro, además el mundo está tan convulsionado y tanto dolor afuera y tú estás tratando de de, de, de, o sea, de subsanar todo lo que está pasando afuera, buscando la paz, la felicidad, la anhelada, anhelada felicidad. Y de repente te de no, bueno, vas a, vas a entrar en un proceso de sufrimiento y dicen, no, yo no, no me quedo aquí afuera, no voy a hacer nada de esto. Mira, ya entrando en materia de lo que, de lo que más me gusta, del método Integra, ¿qué metodología usa este método para comenzar a trabajar? ¿Cuál es la metodología que tú tienes con el método Integra? Pues la metodología es eh, diseñada por mí. En el fondo yo cuando decidí cambiar de vida, eh, me dediqué varios años a, en exclusiva a profundizar, a formarme, a experimentar y a ver qué, sé, qué pasaba cuando utilizabas caminos de acceso diferentes para el subconsciente. Y al final entendí... Que, que dentro del subconsciente tenemos pues, una serie de piezas, como ¿no? una especie de puzzle de rompecabezas, que se compone de distintos elementos. Y encontré que no había ninguna metodología, ninguna herramienta dentro del de mundo de la transformación que permitiera juntar todas esas piezas. Es por ello que pues, decidí crear Método Integra como, pues, como una metodología, una metodología que te permita ir... Dando los pasos necesarios y poniendo las piezas en el orden adecuado dentro de ese mundo de la transformación. En el libro que muestras, pues estamos hablando de una primera versión en aquel momento, que ya hace unos cuantos años, en el que pues, hablábamos básicamente de dos piezas, las dos más importantes, más comunes, ¿no? El tema de los bloqueos emocionales y sí. las creencias. Pero actualmente te puedo decir que Método Integra, eh, estas son dos y puede haber como 40 o 45 piezas distintas. Y hay muchísimos otros elementos okay. dentro de lo que es el mundo de, de la transformación. O sea, este es como el básico, Ricardo. O sea, esto, esto es bien digerible para cualquier persona que eh, quiera experimentar, comenzar a buscar. Y con pero... eso puedes hacer muchísimos cambios y vas a tener muchísimos resultados en tu vida. Pero es evidente que pues, además de, de bloques emocionales, de traumas, tenemos uh -huh. pues, muchos otros elementos. Tenemos, hay, tenemos traumas emocionales. Tenemos lealtades, tenemos acuerdos kármicos, tenemos bloques espirituales, el ya mundo energético bien. externo también entra dentro de, de nuestra realidad. Eh, nuestra propia realidad energética, más allá de lo que es nuestra programación a nivel de creencias, también está generando impacto en nuestra realidad, en nuestra vida. A la que empiezas a, a conocer nuestra realidad con una perspectiva eh, energética, cambia totalmente el mundo. En el momento en el que empiezas a entender la mente, no como pues una memoria ahí cerrada, Exacto. que está vinculada al cerebro, que no tiene nada que ver con el cerebro, pero, eh, y empiezas a entender que todo, absolutamente todo, es energía. Que cuando nosotros tenemos una creencia, es una vibración en la que nosotros estamos. Que cuando tienes un bloqueo emocional también son unas memorias emocionales de vibración, que es una vibración energética que tienes ahí. Y todo lo demás, a nivel energético también... Entonces se abre la puerta para dar entrada a muchos otros elementos que también nos están condicionando para que nosotros estemos viviendo en el modo en el que lo hacemos. Y que cambiar el modo en el que vivimos, cambiar la vida que nosotros tenemos, no depende solamente de nuestras creencias, como se nos ha hecho creer muchas veces desde el mundo, sobre todo del mundo del coaching, sino que realmente depende de, de todos los elementos que están interfiriendo para que nosotros estemos viviendo del modo en el que lo hacemos. O bien somos capaces de tomar el control de esa realidad energética, interna y externa, o bien es muy difícil que realmente, en muchos casos, puedas hacer una transformación eh, generalizada y masiva. ¿no? Eh, sí que es cierto que solamente cambiando creencias y liberando bloqueos emocionales, como puedes hacerlo con el libro, Funciona. vas a tener muchos cambios, muchísimos, especialmente a corto plazo, pero es muy probable que en algún ámbito de tu vida, algún área de tu vida, con eso no te baste. Y evidentemente, pues hay, hay que trabajar los otros elementos. Imagínate que tienes un acuerdo kármico en el que te estás comprometiendo a ser pobre para siempre, a no tener dinero. Por mucho que tú trabajes a nivel de creencias, el tema de la abundancia, no vas a poder cambiar eso. Porque tienes ese voto, ese acuerdo que tienes ahí que te está obligando a vivir de esa manera y que trasciende en las creencias, ¿no? que está en un plano superior. Entonces tenemos que, que gestionarlo a, a todos los niveles. Eso me encantó, Ricardo, y de hecho te lo dije antes de empezar a, a, a hacer este programa, que busqué mucha información y que tú lo tocas de una manera bien inteligente cuando hablas del mundo energético, el mundo espiritual y el subconsciente, que no todo el mundo lo habla. Y entonces quisiera que de repente, para no hacer la pregunta como, como, como te lo haría Ricardo, ¿qué tiene que ver el espíritu y el subconsciente, los espíritus eh, o entidades negativas dentro del subconsciente. Pues mira, tiene mucho que ver, porque nosotros, queramos o no, vivimos en una realidad en la que percibimos a través de nuestros cinco sentidos una pequeña parte de lo que hay. Nosotros somos capaces de ver un rango de frecuencias muy limitado, oímos otro rango de frecuencias también muy acotado, percibimos a través de cada uno de nuestros cinco sentidos unas frecuencias diferentes. Pero fuera de ese rango de frecuencias que nosotros podemos percibir a través de nuestros cinco sentidos, hay muchísimo más. Hay mucho más que no somos capaces de percibir que lo que sí. Y dentro de ese mundo de lo que no somos capaces de percibir, ¿vale? dentro de ese mundo pues, que están las ondas de radio, de televisión, la frecuencia vale. del teléfono móvil y el, el microondas y los rayos ultravioleta y, no sé, muchísimas más frecuencias, dentro de ese mundo que la mayoría de personas no somos capaces de percibir están por los espíritus, ¿no? las almas desencarnadas que están ahí y que están pues, en su proceso, en su proceso evolutivo. Pues bien, esa, esos espíritus que están ahí están interfiriendo con nuestras vidas habitualmente, están generando un impacto energético en nosotros, aunque nosotros no los veamos, muchas personas sí, de hecho, por lo, por lo que yo tengo estudiado, alrededor del 10% de las personas han tenido o tienen en algún momento de su vida la capacidad de ver o de percibir espíritus o de, sentir, de sentir. Lo cual es un porcentaje elevadísimo de gente y llevándolo al extremo. No hay nadie, absolutamente nadie, cero, que haya visto al subconsciente. Exacto. ¿Vale? Y evidentemente damos por hecho que está ahí, entendemos que es nuestra realidad y, en cambio, cuando hablamos de espíritus, como es un tema tabú, y es un tema que genera miedo para muchos y, y denostado por parte de muchos profesionales porque dicen que evidentemente no hay ciencia detrás de eso, pues bueno... No hay eh, lógica, no hay lógica, no hay lógica. Claro, no, no le encuentran el sentido, no lo han estudiado y en consecuencia pues dicen que eso no, no forma parte de nuestra vida Pero es, como digo, un porcentaje altísimo de la población el que tiene capacidad para percibirlos, para verlos, para sentirlos. ¿Y qué nos ocurre? Que... Nosotros nos vemos muy afectados cuando están presentes y en función de lo que hacen, todavía muchísimo más. Y generan impactos en nuestra vida de muchas formas diferentes. Generan impactos en nuestras vidas porque a nivel emocional reaccionamos cuando están presentes, porque a nivel físico también reaccionamos. Imagínate que tú estás 24 horas al día con una persona que está deprimida y la tienes ahí al lado tuyo. ¿Qué te sucede a ti por el hecho de estar al lado de esa persona que está deprimida? Evidentemente te vienes abajo a nivel energético, te vienes abajo a nivel emocional, te vienes sí. abajo a nivel físico. Es decir, reaccionas en todos los niveles, en todos los planos, como consecuencia de estar resonando con la vibración de esa persona que tú tienes a tu lado durante tantas horas. Te enganchas. Pues. Nos pasa exactamente lo mismo con los espíritus. Simplemente, simplemente por el hecho de tenerlos a nuestro alrededor ya nos generan un impacto que nos está bajando en nuestra vibración. Y eso repercute en nuestra vida de muchas maneras diferentes. Si además de eso se nos meten dentro, que es muy habitual también, pues los impactos son muchísimo mayores. Y eso me impresionó mucho más porque además echas el cuento de tu hija, haces el cuento de tu hija y, y dices que todos los que estamos acá encarnados, todos tenemos muchos espíritus, no solamente uno o dos, sino que muchos espíritus y vamos, van cambiando de acuerdo a la emoción, al sentimiento que vas manejando en el momento, ¿no? Sí, de hecho los que se dedican a estudiar a nivel científico el tema de espíritus, que los hay y hay muchos lugares donde lo hacen, y hay tecnología que permite medirlo y mostrarte dónde están y todo, eh, los que se dedican a estudiar esto están hablando de que aproximadamente hay una proporción de 10 a 1, es decir, de que por cada persona que estamos aquí encarnada hay como 10 espíritus rondando por el mundo. Eh, eso hace que haya muchísimos espíritus por todas partes y que en función de tu nivel de vibración pues tengas más o tengas menos, es decir, los atraes más claro. o los atraes menos o no los atraes directamente. Y evidentemente, si tú eres un imán para atraerlos, pues vas a vivir las consecuencias de ello. ¿no? Y en el caso de mi hija, pues para mí ha sido una gran maestra con, con todo este tema, porque ella pues desarrolló la capacidad de verlos cuando tenía pues, 13, 14 años, y, y como consecuencia de eso, pues pudimos ir conociendo una parte importante de la realidad que hay detrás de, del mundo los espíritus podíamos estar viendo en directo los efectos en función de cómo lo gestionábamos, de qué hacíamos y, y evidentemente pues me permitió entender la magnitud del asunto y me permitió también desarrollar capacidades eh, que todos tenemos para poder gestionar esa realidad que, que nos rodea, a la que todos tenemos acceso a través de nuestro subconsciente sin la necesidad de verlo, ¿no? sin la necesidad de de poder acceder a ese mundo a través de nuestros cinco sentidos. Y a través del método Integra nos ayuda a, a limpiarnos de, todo este, de todos estos espíritus, nos, esto nos, nos, nos da una ventana a estar más o menos limpios de todas estas entidades, por decirle algo. Pues eh, sí, es uno de los muchos temas que trabajamos dentro del, del nivel 2 de método Integra. O sea, okay. en el nivel 1 de método Integra abordamos exclusivamente el subconsciente, todo lo que son... Eh, elementos de programación propios de nuestro subconsciente, en el nivel 2 de método integra, vamos al mundo energético externo y dentro de ese mundo energético externo, uno de los elementos son los espíritus. Mira, yo hice antes de reunirme contigo, hice un search, como se dice, una búsqueda y le pregunté a mucha gente en los chats qué preguntas le gustaría que te hiciera. Tengo una pregunta que dice: ¿Cómo superar mis bloqueos en las relaciones sexuales? Un ámbito que suele ser tabú y puede dar vergüenza a través del método integra. Bueno, pues cuando hay alguien, algún, algún bloqueo, algún problema a nivel de, de relaciones sexuales, solemos tener memorias que nos llevan a generar ese tipo de reacción, más allá de las creencias incluso, que evidentemente también las tenemos, pero solemos tener memorias, pues, tipo traumas emocionales, tipo bloqueos emocionales, que nos des, disparan en nosotros una reacción emocional delante de la situación en la que nos estamos enfrentando, ¿no? eh, la que realmente nos genera ese conflicto. Eh, evidentemente tenemos que deshacernos de esas memorias a nivel de traumas, de bloqueos emocionales y por otro lado grabarnos las creencias que nos permitan pues, vernos a nosotros de forma distinta, vernos con esa capacidad de poder eh, mantener las relaciones sexuales del modo en el que nosotros queramos, tener la determinación y la decisión de hacerlo, tener eh, pues, la acción para poderlo llevar a cabo. Es evidente que son cosas que... Si te cambias tu programación y lo pones en práctica de forma fácil y rápida, eh, se resuelve enseguida. Si cambias tu programación pero pues, mantienes relaciones sexuales eh, de forma esporádica una vez al mes, es muy complicado porque entre una vez y otra esas creencias es muy fácil que las vayas perdiendo. En cambio, cuando tú te grabas las creencias y actúas de inmediato, estás reforzando las creencias que has grabado en base a la experiencia que estás viviendo. Y eso es, consolida totalmente la transformación de forma inmediata. Mira, otra pregunta que dice, ¿si nos puedes dar una poderosa eh, técnica o tips de sanación energética para cambiar fácilmente las creencias negativas? Pues mira, yo, de entrada no buscamos las creencias negativas, sino que directamente ponemos las positivas, es decir, las creencias potenciadoras que nos eh, gustaría tener y que nos van a, a llevar a vivir del modo en el que nosotros queremos. Y el modo más sencillo de hacerlo y más rápido es utilizando un imán, un imán, un magneto que puedes tener en el frigorífico, de recuerdo de cualquier viaje o de la pizzería de al lado, da igual. Simplemente con los ojos cerrados y repitiendo mentalmente la creencia, tres veces y te pasas el imán mientras estás repitiéndolo mentalmente, haciendo esto, lo normal es que la creencia esa ya se quede grabada. Si no son tres, eran cinco, pero en, en cuestión de unos segundos estás interiorizando y grabando interiormente esa creencia y generando al mismo tiempo las redes neuronales en el cerebro asociadas a esa creencia. Lo cual es muy, muy, muy rápido. Para deshacernos de los espíritus de lo que tú hablas, los espíritus malignos, que se albergan en nuestro subconsciente, ¿se utilizan mantras, afirmaciones, qué tipo de, de herramientas se pueden utilizar? Pues eh, en, ese, en ese tema no, no entro a, a dar explicaciones más allá de los cursos. Eh, todos los temas estos energéticos externos son temas que, si no son gestionados con conocimiento y, y con seguridad, eh, hay un riesgo asociado. Cuando entramos en el tema del subconsciente no hay ningún riesgo. Lo podemos hacer mejor o peor, pero no hay ningún conflicto con las herramientas, con las técnicas que nosotros utilizamos de, de que puedas acabar peor de lo que estabas. En cambio, en los elementos externos, cuando entramos en espíritus, cuando entramos en temas de brujería, magia negra y cosas de Exacto. esas, entramos, cuando entramos en muchos otros temas que <coughs> entran y forman parte de ese mundo energético, de esa realidad energética en la que nosotros estamos, eh, hay que entrar sabiendo lo que vas a hacer, sabiendo cómo gestionar esa parte y sabiendo cómo reaccionar en función de las situaciones que te puedas ir encontrando. Eh, me lo han preguntado muchísimas veces y habrás visto que yo difundo abiertamente la información de casi todo, ya no solamente <ríe> lo que dice. Me impresiona, YouTube. eso me impresiona de ti y me encanta porque eh, es, es perfecto el, lo que dice. Yo soy, vine a ser feliz y quiero que tú también lo seas. O sea, el conocimiento Y también... que además considero que todo el mundo tiene derecho a hacerlo con independencia de sus recursos con independencia del lugar en el que se encuentre, todo el mundo tiene que tener acceso a la información para poder hacerlo. Es por ello que, que difundo abiertamente todo, o prácticamente sí, todo. Regala, eh, no difundo abiertamente todo. Como digo, en los vídeos en YouTube, en los libros y en por los... cualquier otro canal, da igual. Pero hay temas que cuando considero que pueden representar un peligro si no son gestionados y tratados con conocimientos y con la, la posibilidad, eso no lo difundo. Porque lo que no quiero es poner en riesgo a nadie simplemente porque se pone a jugar o se pone a experimentar. Exacto. Entonces, eh, me vas a permitir que no, que no diga cómo lo hacemos. Evidentemente, ayudamos a esos espíritus a trascender. Maravilloso. Pero no, bueno, perfecto, Ricardo. Porque además eh, eso te dice que eres un ser muy responsable eres absolutamente responsable no solamente con, con, con lo que estás proyectando, sino con los seres humanos en este caso. Y, y como tú bien lo dices, de repente la gente se pone a indagar y a preguntar, entonces ya tengo el libro, entonces comienza a invocar y después cómo salgo de este hueco, ¿no? Sí, todo, todo lo que hacemos lo tenemos que hacer con total seguridad y, y tenemos que ayudar a la gente a que esté mejor. Entonces, abrir una puerta a que la gente pueda quedar peor solamente porque se ha puesto a experimentar pues considero que no lo tengo que hacer, ni yo ni nadie. Es decir, tenemos que ser responsables y tenemos que, que poner límites a, a determinadas cosas y eso lo tienen que hacer pues, las personas que están formadas, que están capacitadas. ¿no? Lo bueno es que se puede aprender de forma fácil, pero no es una cuestión de que en cinco minutos te explique cómo hacer ¿Qué tiempo dura de repente? El, ¿Cuál es el, el proceso para, eh, digamos, comenzar a formar parte del método Integra como instructor? Si yo me quiero convertir en instructor. A ver, tenemos dos, dos eh, partes. Tenemos la formación como facilitador de Método Integra, es decir, para poder hacer sesiones contigo la mismo sector, y con sí. otras personas. Este proceso tiene, pues por un lado, bueno, son distintos niveles, ¿no? El primer nivel, la certificación como facilitador de nivel 1, que, pues afortunadamente ahora también la podemos hacer online, gracias a, a la pandemia... Hemos hecho toda la formación online, no, de sí. forma que no hace falta que te muevas de tu casa para poder acceder. <risa> maravilloso, esta pandemia, maravilloso. Sí, sí, yo considero que tiene muchísimas cosas buenas. Entonces, en esta formación, que cuando la hacíamos de forma presencial, y la hacemos de forma presencial, son cuatro días, full time, los cuatro días, eh, en este caso es una formación que dura un mes online. ¿no? Eh, esa formación, ese primer nivel te permite tener conocimiento y saber gestionar y poder hacer sesiones, por supuesto, con todo lo que es el subconsciente, con todo lo que es la programación que nosotros tenemos a nivel interior. Eh, con esa certificación de nivel 1 ya puedes hacer muchas cosas, muchísimas, tanto en ti mismo... Como Personal, como, ¿no? ok. Hay un segundo nivel en el que ya vamos a conocer y gestionar todos los elementos del mundo energético externo. Ese nivel 2, que también lo tenemos online... Eh, cuando lo hacemos presencial son cinco días, porque lo componen dos cursos, el curso de Método de Integra Superior y el curso de comunicación con Éxito, pues eh, es una formación que te permite pues, dar un salto, un salto cualitativo importante, porque vas a poder gestionar pues, muchos casos que simplemente con la transformación a nivel del subconsciente no puedes, no puedes alcanzar los resultados, porque no es una cosa que dependa de, de la persona internamente, sino que es algo que está condicionado por el exterior, ¿no? Y después ahora, a partir de febrero, vamos a tener un tercer nivel en el cual vamos a incluir muchísimos más temas, tanto de nivel del subconsciente como del mundo energético externo, como del mundo energético propio y de conexiones a nivel energético con, con otras realidades. Eh, evidentemente, es una formación que, que te va a dar una visión ya total de nuestro mundo, de nuestra realidad, y que nos va a permitir tomar un control pues, a, a unos niveles estratosféricos, ¿no? los niveles en los que difícil será que no se solucionen los problemas. Y en este momento hay cursos abiertos de, uh -huh. de, sí, en este momento los estás dando o hay sí. próximamente unos que están por el y Esa que el, la certificación de nivel 1 de método integra empieza el día 1 de cada mes. Entonces, okay. el 1 de diciembre empezaba. Ayer. ayer. Ayer, <risa> exacto. Pero bueno, Admitimos durante dos tres días, admitimos todavía que la gente se pueda incorporar, porque como dura todo un mes, eh, damos las posibilidades. ¿El tiempo del día es cuántas horas al día? La dedicación depende de cada persona. Okay. Es decir, están, son cursos que están montados eh, para que tú lo puedas hacer a tu ritmo. Ah, eh, están grabados, todo grabado. Aparte de eso, tenemos el acompañamiento de un instructor durante todo el curso para ir resolviendo las incidencias, las dudas y todos los problemas que puedan Manual salir. ¿Manual y todo eso? Eh, todo, se, se entrega todo. Okay. Y además de eso, tenemos eh, semanalmente reuniones por Zoom para también resolver dudas y también explicar conceptos adicionales a los que vienen explicados durante el curso. Pues esta es la, la certificación de nivel 1. En la certificación de nivel 2, eh, pues, también la hacemos, pero no mensualmente, sino que la hacemos cada tres o cuatro meses. Y, y también en la próxima, de hecho, la próxima inicia la semana que viene. Eh, y después ya tenemos la siguiente para marzo, me parece. Y si hay personas que de repente no quieren hacer, o sea, quieren hacer el nivel 2 en vez del nivel 1, ¿se puede hacer? No, no, hay que empezar por el 1. Hay que, hay que empezar por el nivel 1. No, no me puedo dar el salto, no, no se puede dar el salto. No. que hacer el nivel. Esto es algo que me lo han pedido muchísimas veces, muchas personas. Pero para poder gestionar esa realidad energética externa tenemos que tener el control de nuestra realidad interna. Es decir, no podemos dar el salto a gestionar ese mundo energético externo si no, hemos, eh, si no tenemos el control de nuestro subconsciente y de la gestión de nuestro subconsciente. Porque es un mundo que requiere tener ese control previo. Tenemos que estar bien programados interiormente para poderlo gestionar y tenemos que tener los recursos internos para poderlo gestionar. Entonces no, no abro la puerta a esa. De hecho... Acuerdo sí. un curso en, en Guadalajara que, que hacía del, del nivel superior en el que tuve siete personas que me pidieron acceder a, a ese nivel superior sin haber hecho el nivel uno y, y evidentemente les dije que no a todos. Venían claro. muchísimas personas que, que solamente venían por eso. Pero no no, no lo permito por la misma responsabilidad que decía antes de que no comparto según qué información que puede ser peligrosa, pues exactamente lo mismo. Y hay que tener unos conocimientos previos y una gestión interna previa para poder hacer eso. Cuando hablas a nivel energético, ya para terminar, eh, eh, ¿trabajas con el yo superior, la presencia divina, los cuerpos no. sutiles del alma? No, nada de esto, ¿verdad? Nada, nada de todo eso. Ok. Eh, todo lo Era que una de las preguntas tu... y no te la hice, por eso la vi. Sí, sí. Todo lo que hacemos en Método Integra parte de una premisa, que es que nos tenemos que empoderar nosotros. El poder lo tenemos nosotros. La capacidad de transformación la tenemos nosotros. La capacidad de gestionar el mundo energético externo lo tenemos nosotros. Cuando buscamos no, sí, sí. la transformación a través de otros niveles o pidiendo ayuda afuera, estamos renunciando a nuestra propia capacidad. Estamos renunciando a nuestro propio potencial. Y en realidad, las creencias que interiorizamos es que nosotros no somos capaces. Es lo mismo que cuando tú vas a misa en cualquier religión y le pides a Dios que te solucione el problema. Ayúdame, claro. La creencia que hay detrás, que tú interiorizas haciendo eso, es de que tú no tienes la capacidad de poder resolverlo. Pues lo mismo nos pasa cuando pedimos ayuda a Dios superior, claro, o lo mismo claro. nos pasa cuando accedemos a otros planos, a otros niveles, para, para que nos solucionen los problemas que tenemos aquí ahora. Y lo bueno es que todos tenemos el poder de gestionarlo. Todos tenemos la capacidad y podemos asumir esa responsabilidad que tenemos de vivir aquí nuestra propia vida del modo en el que cada uno quiere. Así, así mismo es Ricardo, quiero darte las gracias infinitamente, pero antes de despedirnos te quiero, les quiero leer esto que está en el libro eh, del método integral de Ricardo, dice No hay nada externo, como él bien lo dice, a uno mismo con la capacidad de proporcionar la felicidad. La felicidad está en nuestro interior, como él lo dice, la felicidad es un estado interior de equilibrio, paz, amor y coherencia al cual no se excede por esas cosas materiales o inmateriales externas. Mira, que está muy bien todo lo que vienes diciendo. De verdad que muchísimas gracias por esta herramienta poderosísima. Gracias en nombre de toda la humanidad por el servicio que nos estás dando, porque en estos momentos cruciales que estamos viviendo a nivel de humanidad, creo que herramientas y seres como tú que nos aportan y nos ayudan, que hay una luz al final del túnel, como se dice. De verdad que te debemos agradecer. Gracias por, por aceptar esta invitación y espero que se repita. Y por supuesto, cuenta conmigo porque yo ya que me registro para el método Integra. Pues muchas gracias a ti, Ricardo. La verdad es que estamos viviendo un momento muy especial de la historia, de grandes cambios, de grandes transformaciones, y al mismo tiempo, el momento en el que más se necesita la ayuda de todos aquellos que nos dedicamos a ayudar a los demás a mejorar su vida. Es cuando más nos tenemos que dedicar, es cuando más trabajo tenemos que hacer y cuando más tenemos que abrir nuestras miras para poder generar un impacto grande en este mundo tan necesitado de cambio y de eliminar miedos y de eliminar creencias limitantes y de afrontar el futuro con ilusión y optimismo claro, así es, por supuesto que sí y por supuesto a ustedes, muchísimas gracias y te invito a compartir este programa y todos los contenidos de Ricardo García Oficial TV donde vas a encontrar estas herramientas de crecimiento personal, de sanación de despertar de conciencia herramientas que muchos de mis invitados como el señor de esta noche, de esta tarde de este día, que nos hablan de corazón a corazón para inspirar e impulsar al mundo a lograr nuestros propósitos como almas luminosas. gracias Ricardo, Dios te bendiga de verdad, muchísimas gracias a todos todos los que nos están viendo y recuerda, comparte y suscríbete a este canal maravilloso. da Un abrazo.